Tres horas con 49 minutos ha arrancado también el registro del botón del pánico. ¿En qué consiste? Ya se registró a la primera persona. Le mostramos a continuación. Es necesario ¿no? un, un fortalecimiento con tal vez mejores eh, condiciones, tanto para el personal como en, en equipamiento, pero progresivamente este año hemos ido avanzando. Y el sistema de las es un avance muy importante y ojalá que va, vayamos funcionando. Vamos a empezar eh, gateando, caminando, pero después vamos a empezar a correr. En esto. El botón de pánico se va a iniciar posteriormente, una vez que se implemente en todo el país el, el registro electrónico. Hoy día se está registrando el primer caso y eh, a medida que vayan llegando las víctimas. Vamos a empezar a introducir al sistema. Estamos eh, comenzando eh, como un periodo de, de pruebas, se puede decir, en, en La Paz. Vamos a eh, seguir en Santa Cruz, en Cochabamba y así sucesivamente en todos los departamentos. Cuando concluyamos la, la implementación en los nueve departamentos, eh, las autoridades van a hacer el lanzamiento oficial.